Buenos días, Yerjan. Bien. A propósito del tema de las encuestas, yo le prometí a un amigo que hoy comentaría el tema. Atención, Víctor Inver, mi amigo, muchos años. Pero antes yo quiero presentarle a ustedes unas imágenes de lo que sucedió aquí el pasado fin de semana con la entrega, con el llenado de unos cilindros de gas aquí en San Francisco de Macorís. Vimos ahí un tanquero de Gonzalo Castillo eh, con, o con propaganda de Gonzalo Castillo eh, llenando cilindros de gas en diferentes puntos de San Francisco de Macorís, Vista del Valle Pueblo Nuevo La Javier, San Martín y otros puntos yo quiero decir esto y lo voy a decir con toda la responsabilidad que me caracteriza yo no estoy de acuerdo con eso porque primero por un lado primero por un lado estamos llamando a la gente al distanciamiento social y cuando pasa esto que usted está viendo ahí en su pantalla eso no es distanciamiento social entonces hay una contradicción el PLD no debería estar haciendo eso si sí, sí, sí, sí. y yo quiero ahí sí destacar que, que Gonzalo Castillo está eh, utilizando sus recursos para llevarle ayuda a la gente pero no así como yo entiendo que pudiera ser como hicieron algunas instituciones usted va a una envasadora de gas le compra eh, la cantidad de galones de gas que usted entienda y eso usted lo divide en bonos. Usted lo divide en bonos y lo, se lo lleva a la gente a sus casas. Mire, ahí hay un bono de 10 galones de gas. Vaya y eche gas a donde usted quiera. Eh, mire, aquí hay un bono de 5 galones de gas, de 15, de lo que usted quiera. Pero hágalo de manera organizada. Yo entiendo que la política no puede ser así. No puede ser así. Que, primero, el peligro que representa un tanquero en una calle. Viene una gente, eh, eh, prende una cuestión, un cigarrillo y cuando viene, se arma un lío y hay un problema. Y entonces perdemos wow. todo. Así que atención al PLD. Y vi que, escuché, eh, no sé si es cierto que ya wow. llegaron que la papa de Amílcar, tampoco estoy de acuerdo con eso. Yo no creo sí, que esa sea la política de estarle dando cosas a la gente así, eh, eh, eh, en ese marroteo. Okay. Lléveselo a su casa. Lléveselo a su casa. No estoy diciendo que a mí que lo va a dar así. Pero esto de estar echando gas. Le está dando legal a la gente, que aunque es bueno, por un lado porque es una ayuda, pero de esa forma no. Atención, PLD, atención, Gonzalo. Compren esos bonos en una embasadora y, y, y déselo en bono a la gente. Vienen aquí en San Francisco, compran los, los bonos en San Francisco y se los dan a la gente de San Francisco. Van a Nahua, compran en Nahua y se lo dan a Nahua, a la gente de Nahua. ¡Ya! Y no hay que estar con tu multo, poniendo a la gente en doble peligro. En el peligro del contagio en el peligro del contagio y segundo, en el peligro de que un tanquero de eso un explote una cuestión y, y provoque una desgracia. Eh. Caramba, tenemos que usar, eh, eh, eh, tenemos que pensar las cosas bien. Cambiando radicalmente el tema a propósito de la encuesta Galo, le prometí a mi amigo Víctor Inver que iba a, tra a tratar este tema. Yo acostumbro a no criticar encuestas porque a mí me, me encanta investigar. Yo he hecho investigaciones, pero yo no critico encuestas. Ahora bien, eh, La Galo tiene una, un historial eh, eh, Muy bueno, por ejemplo En el 2008 de, Dijo que Lionel Fernández ganaría con un 51 Frente a un 34 De Miguel Vargas Y que, que, ¿Cuáles fueron los resultados? Lionel ganó con un 53 Y Miguel Vargas con un, eh, eh, Consiguió un 40 En el 2012, tenemos que ser coherentes en lo que decimos El 27 de abril de 2012 la Galu dijo que el PLD obtendría un o sea, Danilo Medina con el PLD un 50.6% frente a un 44.6% de, de, de Hipólito Mejía. ¿Cuáles fueron los resultados? 51 eh, Danilo, 46 Hipólito. O sea, acertó. En el 2016, el 25 de abril de 2016, La Galu dijo que, eh, que Danilo Medina Conseguiría un 63%. Eso no, son, eso no fue lo que yo mandé, muchachos. Quítenme esa imagen, por favor. Retírenme eso porque esa fue la que mandó Fulvio. Y, hay una, y eso trastorna el comentario. Eh, sí, entonces, Danilo Medina, dijo la GALU, ganaría con un 63% en el 2016 frente a Luis Abinader con un 29%. ¿Cuáles fueron los resultados? Danilo Medina un 61.74% frente a un 34.98%. Eh, Dos eh, do, do puntos siempre analicen esa parte: dos puntos siempre al que, al que estaba adelante, y cinco al que estaba de ulti en segundo lugar. Analicen eso. Y el 27 de enero de 2020 dijo la Galu que Luisa Mineral tenía un 42 frente a un 31 de Gonzalo. Eh, atención, Israel, no me puedo concentrar con, la, con el comentario. Ahora bien, hay algo que yo quiero compartir con ustedes, y es un dato que no me cuadra de esta de, de, de la GALU. Y antes de decir eso, tengo que decir lo siguiente. La gente lo va a entender en función de, de su interés. Por ejemplo, los PRMistas le van a dar tres pitos lo que yo diga, porque no lo van a entender por la pasión. Los PLDistas posiblemente lo van a entender en función de ese, de ese interés. Yo simplemente estoy diciendo los datos, usted saca sus propias conclusiones. ¿Qué resulta? La Galus dice, y ahí, aquí, sí, aquí sí quiero que me vayan compartiendo las imágenes, que Luis Abinader ahora tiene un 53% frente a un 35% de Gonzalo y un 8% de Leonel. Pero la propia Galus dice que hay un 24% de indeciso. Y entonces, si usted suma 53 más, más 35 más 8, le da 97, va un 24%, hay un fallo, hay un hay, ¿Qué pasó ahí? Todo tiene que dar un 100%. Y eso es bueno que lo analicemos. Usted piensa en lo que usted quiera, analícelo. Pero ¿qué pasa? Un dato más importante todavía, te dice que Luis Abinader tiene un 53,7%, es decir, 54% en primera vuelta, y Gonzalo un 35%. Pero, ¿qué dice la propia Galo? Que un, en segunda vuelta, Luis Abinader, y eso está ahí Israel, si lo pueden colocar, ganaría, eh, solamente conseguiría un 38% frente a un 34% de Gonzalo. ¿Y qué pasó ahí? Caramba, las elecciones son el día 5 de julio. La primera vuelta y la segunda vuelta serían el 26 o el 25 de julio. No, no sé si es el, cuál es el domingo. Pero son este mismo mes. ¿Qué pasa con Luis Abinader que, que cae 15 puntos? Que me responda la galo eso. Fíjense que yo no estoy diciendo ni que es falso ni que es verdad. Yo estoy diciendo que cómo es que Luis Abinader con un 53 en primera vuelta. En segunda vuelta solamente consigue un 38%. Cuando se supone que el que está adelante va a conseguir más votos. Y es así, si tú estás en primer lugar y no llegaste al 50% más uno, en segunda vuelta tú vas a lograr, porque solamente van a pasar dos partidos, tú vas a lograr aliarte con más partidos que son los que te van a dar la victoria y los partidos tienen aliarse con el partido que está en, en primer lugar. Entonces hay una contradicción. En el 24% que dice que está indeciso, y usted lo suma con el 53, con el 35 y con el 8, no dan. Se, hay, eh, llega como a, a 121%. Y esto, ponganle atención, señores, a esto. El 38%. ¿Qué es lo que yo creo? Que aquí se está jugando que la Galu, y esto es una, aquí sí es una opinión mía, que la Galu sabe que no hay nadie, ningún ganador en primera vuelta y está dando más o menos los números en segunda vuelta. Porque no puede ser que un candidato que tenga un 53 en primera vuelta, en el mismo mes, para la segunda vuelta, se le caigan 15 puntos y me lo baje a un 38. Debería la Galo explicar qué pasó aquí, para nosotros poder entender esto, porque yo realmente que no lo entiendo. En segunda vuelta, lo, lo, lo que se supone es que el, el que está en primer lugar, suba de puntos y no que baje. Y entonces Leonel, que tiene un 8, subiría a un 17 y Gonzalo se mantiene ahí. Esos datos a mí no me cuadran. Bien. Bien, gracias a Yerjan la Antigua por uh, tus uh, comentarios. Vámonos a escuchar lo que.